Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila Obtuvieron el cuarto lugar en el onceavo concurso latinoamericano de diseño en acero para estudiantes de arquitectura Celebrado en Cartagena, Colombia Javier Alejandro Castro Dávila, Mario César Martínez Reyes, Daniel Macías Vega, Israel Alejandro Ramírez López Y sus asesores, los maestros Gonzalo Pérez Gómez Martínez, Jorge Villanueva Solís y César Ponce Palafox Demostraron que la UADC es una institución de gran calidad académica Con el objetivo de brindar a los docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila herramientas que les permitan desarrollar su papel como tutores de una manera más eficiente y, a su vez, ofrecer a los estudiantes mejores asesorías, la Dirección de Asuntos Académicos de la UADC llevó a cabo el Encuentro Institucional de Docencia y Tutoría, La Universidad que Deseamos, como un espacio para la reflexión sobre la función docente y las prácticas educativas que impactan en la tutoría. La Facultad de Jurisprudencia de la UADC fue sede de la presentación del libro Alianzas Contra Natura o antihegemónicas: las alianzas del PAN-PRD en los Estados Mexicanos. El texto, editado por Tirando Blanche y en el que colaboran docentes de la Autónoma de Coahuila, ofrece a los lectores una perspectiva sobre la formación de alianzas entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática como una estrategia para adherir seguidores y ganar las elecciones en diversos periodos. Por las aportaciones que ha realizado durante su trayectoria académica, así como por haber ingresado al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, la Facultad de Economía entregó un reconocimiento al Dr. Vicente Germán Soto, como una distinción por ser un gran investigador que ha realizado contribuciones importantes a las ciencias económicas. La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto de Certificación Especializada, invitan a estudiantes, académicos de la materia de inglés, profesionales de la educación y al público en general a obtener su certificado nacional del nivel de idioma inglés CENI por medio de la herramienta Aptis. La prueba se llevará a cabo el 15 de diciembre. Para más información acudirá a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades ubicada en la unidad Campo Redondo. Escribir al correo electrónico juliana castillo uadc.edu.mx o comunicarse vía WhatsApp a los teléfonos 800 844-312-6230 y 844-160-5327 El coordinador de la unidad norte de la UADC, Javier Toledo Aguilar, presentó ante la comunidad universitaria su primer informe de actividades, en el que resaltó los logros que se han obtenido gracias al trabajo y esfuerzo de estudiantes, docentes, investigadores, directivos y trabajadores. Destacó el ingreso de las escuelas de bachilleres profesor Ladislao Farías Campos, profesor Urbano Rioja Rendón y Antonio Gutiérrez Garza al nivel 1 del Sistema Nacional de Bachilleratos. deporte Dentro de las actividades del primer Festival Universitario de las Artes UADC, se llevó a cabo el Encuentro Cultural y Deportivo 2018, en el que participaron más de 1.600 estudiantes de las unidades Saltillo, Torreón y Norte en diversas disciplinas deportivas y culturales, en una fiesta de amistad y sana convivencia. Vinculación. En atención al compromiso que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene con la sociedad, la Coordinación de Unidad Saltillo llevó a cabo la Jornada de Extensión Universitaria Lobos Contigo en la Escuela Primaria Cuitláhuac, llevando los servicios de atención médica, asesoría legal, apoyo académico y de sustentabilidad con la participación de más de 120 universitarios, beneficiando a los habitantes de las colonias Agua Nueva, El Álamo, Australia y Nueva Jerusalén. Sustentabilidad en atención al compromiso con el medio ambiente y el respeto a la vida, la Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con la asociación Amor por los Animales, instalaron dispensadores de alimento y agua para perros en la reja de la unidad Campo Redondo, con el fin de promover entre la comunidad universitaria el respeto a la vida de los animales. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.